Vamos a la Microsoft Store y buscamos Likely. Os pondrá a instalar. Yo como ya lo tengo solo me queda abrir. Doble clic en Audio visualizar y listo. Ya podemos reproducir audio y el espectro de audio. Si vamos a los tres puntitos podemos personalizar el color de espectro, el del fondo y elegir entre barras o picos. Gracias por la visita.